Hola, ¿qué tal? Soy Nancy, soy paisajista de Jardines Mágicos y desarrollamos este jardín de colibríes que queda en Carilo Golf. Se van a encontrar con una variedad de plantas de unas 300 especies que son elegidas para atraer a los colibríes. Hay también plantas para atraer mariposas. Y bueno, es un recorrido donde hay unos espacios para sentarse, a contemplar. Los esperamos para que vengan a, a disfrutarlo y a recorrerlo.